Las dos latitudes, agua que los mares, coloras verdes y azules, cuando el sol besa tu espalda y tu amorosa azul. dulces, en tus humedades, hierbas y de seduces, cuando el sol besa tu espalda y tu vaporosa subes hasta los cielos más altos. ¿Eso es de alguien, la lluvia? ¿Son de alguien esas nubes. Oh, mi querido, agua, maldito sea quien te maldito quien te ponga a maldito el que así te infurie. Sin los llegando libre a los mares, sin que nadie nos usurpe, llegando libre a los mares, sin que nadie nadie de usurpe. qué agua? salón! ¡En la montaña! ¡En la montaña! la montaña! ¡En la que no la la ¿Agua?